por lo que es las importantes dentro de la física y hablo de algunas caras conocidas que, que hemos conocido en los cursos de formación y yo... bueno, lo que vengo a explicar, pensé que tengo una hora ¿no? yo sabía bueno, escasa, de voy a a tratar el mensaje en estos 45-50 minutos y abrir un poco también vuestra, a la participación vuestra ¿no? en fin, un poco eh, cuestiones, curiosidades o planteamientos que desde, desde el profesorado pues, también eh, podéis tener y plantear. Eh, como ha comentado Joseba, eh, el, estamos coordinando el proyecto de Gaitus Sport que nace desde la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Además de ser profesor de, de actividad física y discapacidad y deporte adaptado en Quirolena el Centro de Enseñanzas eh, Deportivas de, del Gobierno Vasco que está aquí en, en Durango. Bueno, el proyecto Gaitus Sport, lo voy a explicar brevemente, en dos minutos, nace con el lema del desarrollo, por el desarrollo inclusivo de la sociedad a través de la actividad física y el deporte. Sí, el, la utilización de la actividad física y el deporte es una herramienta para la inclusión. El, se planteaban ciertos retos en el mundo de, del deporte del deporte de competición es que se veía que las personas con discapacidad o las personas que tenían algún tipo de, de problema o de diversidad funcional eh, no accedían a lo que es eh, la base o el, dentro del itinerario deportivo, la, las primeras fases ¿no? de participación, pues, no con objetivos competitivos, sino con objetivos de, eh, sociales, de participación, de salud. ¿no? Entonces, bueno, se plantea este proyecto, como comentaba yo, es un proyecto bonito y, y ambicioso que nace con el lema de, de generar vida activa. Para eso se propone pues, diseñar, acompañar, formar, sensibilizar e investigar propuestas imaginativas y creativas para que favorezca la participación atendiendo a la diversidad. Superamos el término discapacidad y hablamos del término de diversidad, ¿vale? Para no segmentar únicamente en aquellas poblaciones que tienen el certificado oficial de discapacidad, sino, bueno, pues aquellas poblaciones que eh, requieran algún tipo de apoyo para la práctica de la actividad física. Entonces, en definitiva, era proponer una plataforma para generar comunidad a través de la actividad física y el deporte. Es decir, y el nexo de unión hacia la inclusión, es decir, no generar actividades o propuestas que lleven a hacer, a través de grupos específicos, actividades físicas, sino si no, otra vez, bueno, pues yo a pesar de mi discapacidad, pues puedo hacer cualquier actividad física con, con mi entorno más cercano, ¿no? familia, amigos, etc. ¿no? Entonces, para eso, desde una perspectiva transversal, eh, transformar el conocimiento, una serie de acciones eh, para crear una red de apoyos favoreciendo la cohesión social. Eso es lo que es Aitus Sport, la justificación es porque a través de la actividad física se construye una, una sociedad activa y saludable, porque a través de la, de la inclusión de la actividad física y el deporte se ponen valor capacidades de una sociedad diversa y bueno, porque a través de la actividad física también se puede hacer una oferta innovadora y transversal. ¿no? Bueno, ese es un poco el, el proyecto así brocha gorda y que... Ha, trabajaría en estos ámbitos, ¿no? deporte municipal, es decir, que las, los responsables de los proyectos deportivos, es decir, los ayuntamientos, lancen ofertas deportivas inclusivas, o sea, que no haya natación especial o natación para discapacitados, sino que sea una oferta lo más abierta posible para que, que tengan cabida de la mayoría de la, de la sociedad. En ¿no? el ámbito educativo, proyectos, eh, que lo dejaré para el final porque es el que nos ocupa hoy, en el ámbito sanitario, es decir, la utilización de la actividad física y el deporte como un instrumento una parte rehabilitador es decir, después de un proceso de rehabilitación primaria en el, en, el, en el espacio sanitario pues bueno, la actividad física estamos viendo que ahora hay nuevos, nuevas, nuevas corrientes o nuevos paradigmas de la utilización de la actividad física para generar una cultura activa y generar una buena salud en la sociedad ¿no? todos conocemos, conocéis el programa bien del Gobierno Vasco, bueno, pues a través de, de, de, esas, de esas ideas. Y luego, también para, para nuestro colectivo especialmente, la actividad física como una manera eh, preventiva, ¿no? Es decir, para no generar nuevas situaciones de discapacidad. La actividad física en el ámbito asociativo de los centros de día, es decir, personas con discapacidad que pasan mucho tiempo en, en los centros de día, bueno, pues tienen, tienen un itinerario. Eh, ocupacional, pues que también esté, esté presente en la actividad física. ¿no? Y luego tres aspectos transversales, que es la formación, la investigación y la difusión y sensibilización. Necesitamos especialistas en actividad física para, con acciones concretas, investigar para saber cuáles son las necesidades. Es decir, a día de hoy no hay un estudio eh, que recoja los tres territorios cuál es el... Eh, índice o los hábitos deportivos de la población con discapacidad, cosa que es algo muy común en el resto de la población, nosotros pues pues lo conocemos. Hay un estudio de la Federación Ipuzcoana de Deporte Adaptado de 2005, pero que se refiere ahí, únicamente a Ipuzcoa, y es de 2005, es decir, que ya han pasado 11 años. ¿no? Y luego el ámbito de la difusión y la sensibilización. En el ámbito, ahí lo ponemos de manera transversal, que es lo que puede crear climas o contextos de, que favorezcan estos, estos procesos. ¿no? O sea, eh, yo, cuando empecé, en el mundo del, empecé a través del deporte y luego me, me pasé a la, a la actividad física, había eh, personalidades con responsabilidades políticas que nos decían que nosotros eh, no somos ni de deportistas ni de tercera, las personas con discapacidad. Nosotros íbamos, justo concretamente, en el año 2001, post-Juegos Paralímpicos ya de, de Sídney, a llevar un un programa de tinificación para los deportistas vascos que habían estado ahí y me dijeron que, que no, que no éramos deportistas ni de tercera. Bueno, eso ha sido el 2001, que me pues, parece que es mucho, son 14 años, pero no, no es mucho. Y es un clima que actualmente pues, bueno, no, nos encontramos con, con un espacio más amigable, ¿no? pero hay que seguir trabajando. ¿no? Y ya, con esto voy, voy a, a pasar lo que es del ámbito educativo. Y lo enlazo con el ámbito de la, de la sensibilización y difusión el, Hablando con Joseba, dice, oye, ¿cómo titulas esta, esta jornada? Y dice, bueno, pues, la educación física y la inclusión, la educación física desde la perspectiva inclusiva, bueno. Es decir, lo primero, para que eso se dé, se tiene que dar un entorno favorable. O sea, no vale solamente con la voluntad de un profesor por eso dislote islote en el centro, para que sea un entorno favorable para que sea alumno o alumna pueda da, darse esa participación activa y efectiva en las sesiones de una universidad ¿no? Bueno, pues es un poco el, quería buscar un poco el enlace del proyecto Gaitus Sport y ahora hablar de lo que un poco buscar esa, esa participación de este alumnado y lo hemos llamado Estrategias de Inclusión. El, para hablar del... De inclusión, tenemos que hacer un poco referencia de qué es la escuela inclusiva. En muchos de vosotros Ya está este repitiendo el rollo de siempre, o los que me conocéis de Presgará. Empezamos en los cursos hablando de esto, de qué es la escuela inclusiva, pero es necesario que no por, por repetirlo, parece que no, no se supera o que todavía hay como que cierto debate de, de, de entender qué es esto de la inclusión. ¿no? Pues bueno, sí que me gusta como, pues, para, como pista de despegue pues, hablar de qué es la inclusión. Ponemos, implica un proceso que tiende a englobar todas las actividades a todos los individuos. Y luego ponemos posibles, posibles porque hay límites funcionales real. reales. Pero tenemos que empezar con esa visión de todas las actividades a todos los individuos. Todo el currículum a toda la luna. Todos en el mismo espacio, sin diferencias. Para eso, reconsiderando la enseñanza, la organización con el apoyo pedagógico social necesario. Y es un poco aquí, el foro de profesionales de, de la educación física, es decir, hay que reconsiderar las sesiones de educación física. Sí. Porque, ¿cómo incluyo yo a una persona con parálisis cerebral que tiene una tetraparesia, que no sé lo que es una tetraparesia que si lo que me viene un papel, ¿cómo incluyo yo este, esta aprobación que ya tengo diseñada en el año pasado? ¿No? Más o menos, estoy en el mismo grupo, bueno, pues supongo, de considerar la enseñanza y su organización. ¿Vale? Pero no por este alumno, sino porque los 22, 23 o 18 o 35 sujetos diferentes que vas a tener este año van a ser diferentes, van a tener características diferentes a los del año anterior. Todo ello por una convivencia con la diversidad. Es decir, vosotros aquí cumplís un mismo perfil, profesores de educación física, imagino que hablaba de primaria y de secundaria, pero cumplís un mismo perfil. Pero sois un grupo heterogéneo, sois diversos. Y si nos podríamos hacer una valoración en cuestiones de motricidad, convencido estoy de que tendréis diferentes capacidades motrices. ¿No? Entonces, bueno, pues un poco el, el planteamiento hay que hacerlo desde... Eh, la convivencia con la diversidad. Entonces, para eso hay que superar el término de integración, que el término de integración era cuando nos partíamos en el mismo espacio, ¿no? Pero, bueno, pues, un chaval, haz lo que pueda. Salir. Yo tengo 40 años y yo era de los que me ponían exento de educación física. Vivía en la escuela in integradora. Mi madre contenta, porque así, no, un chaval no, no podría sufrir daños, ¿no? En fin, desde el punto de vista. De la salud, entendido desde una perspectiva protectora, y el profesor de educación física, que no era de no era educación física, que sino que era de inglés, que estaba habilitado unas horas, ¿sabes? pues me le quitaba su marrón. 60. ¿No? Pues eso es una escuela integradora. Superamos el, el término de integración. Inclusión, repito, todo el alumnado. Y luego nos movemos a una escuela que es, como que na, que dice ser motor para crear comunidad. Es decir, a partir de la escuela vamos creando, creando comunidad, vamos creando sociedad y eso es muy importante ¿Eh? es muy importante en el sentido de que la de educación física más allá de los aspectos motores y vamos, creo que habéis tenido la, la primera sesión donde habéis hablado de neurociencia relacionado con la actividad física y el deporte y demás ¿no? a través de la educación física que es una disciplina dinámica que no se da en un aula estática, que los alumnos participan de manera, vamos a decir, libre o si no libre de la misma manera eh, regulada pero con sus diferentes capacidades de expresión motriz es decir, existe un espacio que es el vestuario, una cultura de la higiene una cultura del compartir cosas que no se dan o no se dan con la misma con la misma, voy a decir eh, especialización en el resto de asignaturas sí. Cuando reclamamos la importancia del asesorio de la, la física, yo que vengo del ámbito de la distancia, pues es vital, porque la, la, tras, la transferencia que hay para otros espacios de la vida diaria es enorme, y no en las matemáticas. Yo le digo a la, a la gente del, ¿no? de los servicios de apoyo, de los de es que está muy bien con un niño con, ello, con de oral, con un alto índice de dependencia, sepa su mano, y maneje, sepa hacer la compra, fundamental. Pero también que sea tratado de igual a igual en un juego, porque luego cuando salga de ese, de ese espacio vaya a la plaza de, de su pueblo, o de su ciudad, o su barrio, le vamos a pedir que juegue. Y el niño sin discapacidad no está acostumbrado a jugar con él, a interaccionar con él, ni el niño con discapacidad sabe qué hacer dentro de sus capacidades. Bueno, un poco en, en esa línea del Hablamos de la escuela inclusiva. Redes de apoyo para el profesorado. Es decir, para esto necesitamos una red de apoyo para el profesorado. Que hay que decir que ahora se da de manera escasa o no se da al profesorado, al profesorado de profesorado Hay que reconocerlo sí, sí. No sé si muchos de vosotros lo preguntaréis cuando hablamos un poco del debate. Habéis solicitado apoyo, asesoramiento, orientación y ¿habéis sido, ha sido satisfactoria la vuestra demanda. ¿no? Pero en mi experiencia... En estos 15 años, es que es el gran déficit de la escuela inclusiva vasca ¿eh? y que tenemos un buen modelo de escuela inclusiva vasca, pero que falla justo en el, el punto de la educación física. ¿Vale? Bueno, y en esta orden de cosas, pues, la presentación del aprendizaje por, en, por encima de la diferencia de la educación. En definitiva, la escuela inclusiva se asocia a una educación de calidad para todos y todas, sin excepciones. Partiendo de la premisa de que cualquier alumno es educable. Y dices, joder, cualquier alumno es educable, cualquier alumno puede hacer, ¿no? yo siempre pongo el ejemplo, es decir, un niño con síndrome de un que es una distrofia muscular eh, severa, que, que le va a llevar a estar en una silla de ruedas eléctrica, puede participar de un juego con una cuerda, dar salto a la cuerda? Los que habéis estado conmigo diréis, ya sabéis poco la respuesta. Y diréis, joder, pues en principio, bueno, Puede parecer no, ¿no? No puede saltar la cuerda, ¿no? O sí puede saltar la cuerda. Una persona que enseña las ru la ruedas eléctricas. ¿No? Luego a ver si buscamos la solución a ese. ¿Vale? Bueno, la respuesta de las necesidades dentro de las necesidades cotidianas especiales. A, este, a esta situación está lo que es la adaptación curricular o la adaptación de, de las tareas, ¿no? Sí. Lo que es, tienes que adaptar. Oye, tenéis que adaptar, chicos, ¿eh? tenéis que adaptar. Si tiene ACI, pues tiene que adaptar el ACI, luego todo el proceso administrativo de turno. Pero lo que dice la ley es que la adaptación curricular es una estrategia destinada a atender la diversidad dentro de un contexto de un marco curricular abierto, flexible y comprensivo. Y esto es una de las piezas importantes, los aspectos clave. El marco curricular es abierto, flexible y comprensivo. Claro, me tengo una hora, no puedo poner muchos ejemplos de esto, lo seguiré luego abordando el ejemplo del, del chico con el de Lucen. Sí, pero para ello, el profesorado debe contar con el, la orientación y apoyo asesoramiento adecuados para poder hacer, llevar a cabo estas adaptaciones. ¿Vale? Esto es lo que nos marca el contexto de la, de la escuela inclusiva. Tengo este vídeo, no sé si lo, lo conocéis. ¿Lo hacéis todos? No. no. Algunos sí, otros no. Eh, dura poquito y es un poco... fina a resumir eh, lo que yo he explicado en palabras, pues bueno, en este vídeo.